Hoy, 1 de enero de 2023, retomo la actividad de vídeos de este canal, de Canal Matidia. Y lo vamos a hacer con un vídeo muy curioso, un vídeo casi anecdótico, en el cual vamos a ver un método muy sencillito para comprobar si un objeto es de plata, un objeto o una moneda es de plata o no lo es. Muchos habéis reclamado este tipo de métodos que no son especialmente fiables, pero bueno, tienen su utilidad para poder ver si es de plata en un momento en el que no te dispongamos de ácidos ni de ningún otro medio más científico. Espero que este vídeo sea de vuestro agrado y os deseo un feliz año 2023. El método se basa en que la plata tiene un índice de conductividad térmica mucho mayor que la mayor parte de los metales y sobre todo de los metales con los cuales se suelen hacer objetos plateados. Con este dato lo que vamos a hacer es intentar, eh, observar, intentar observar cómo pasa el flujo de calor a través del objeto de plata y compararlo con un objeto que supuestamente no sabemos si es de plata o no. Si el objeto que no es de plata transmite el calor eh, mucho más lentamente que la plata, podremos decir que no es de plata. Si lo transmite igual de rápido, por, por comparación, podremos llegar a la conclusión de que sí es un objeto de plata. Es un método un poco tosco, pero vamos a ver cómo, qué es lo que sucede. Bueno, ya hemos preparado los artilugios para hacer el experimento, es un experimento muy sencillo, como vais a ver, aquí tenemos las dos monedas, la moneda que es auténticamente de plata y la moneda que no, las hemos puesto sobre una superficie metálica, que en este caso es simplemente un puchero dado a la vuelta, que hemos calentado un poco con agua caliente para que el proceso sea más rápido. Y aquí tenemos pues, unos cubitos de hielo que vamos a situar encima de cada una de las monedas. Ya hemos situado las dos cubitos de hielo encima de cada una de las monedas y vamos a ver con el paso del tiempo, a ver qué es lo que sucede. Veremos cómo el que es la moneda auténtica se derrite muchísimo antes que el que es la moneda falsa, que no es de plata. En este momento han pasado aproximadamente dos minutos y ya veis cómo la eh, moneda de la izquierda, la, el hielo que está sobre la izquierda, se está derritiendo bastante más rápido que el de la derecha. En este momento han pasado ya 5 minutos y veis como cada vez se va apreciando más que eh, el hielo de la izquierda se va derritiendo mucho más rápido. Lo que probablemente quiere decir es que el de la izquierda es la moneda de plata y la otra que se derrite mucho más lento no es de plata. Bueno, pues en este momento ya han pasado 10 minutos y veis que el hielo de la izquierda prácticamente está deshecho, mientras que el de la derecha todavía queda un buen trozo. Vamos a comprobar ¿eh? cuál de las dos monedas es la auténtica. Bien, esta, como podemos comprobar, es la moneda real, la moneda de plata, que como la plata tiene mucho más índice de conductividad térmico que el otro material, pues el hielo se ha derretido mucho antes, puesto que el calor eh, ha pasado mucho más rápido a través de la moneda. Mientras que, si quitamos la otra moneda, comprobamos, aquí veis que ahí pone la R de réplica, aquí, ahí. Esta es una moneda falsa, y el hielo ha tardado muchísimo más en derretirse puesto que la conductividad térmica del metal es mucho menor bien, esto es un método muy casero, eh, muy tosco pero bueno, tiene su curiosidad y que en un momento dado os podría servir si tenéis una moneda que sabéis seguro que es de plata y, o un objeto que sabéis seguro que es de plata y el otro que tenéis dudas podéis comparar poniéndole un cubito de hielo encima a ver cuál se derrite antes. Veis que hay una diferencia bastante importante. La plata tiene una conductividad térmica muy alta. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Eh, deseo que os hayáis divertido con este vídeo y nos vemos en el próximo.